bienvenido al tercer día de un trader hoy vas a encontrar muchas cosas que te van a interesar hoy voy a hablar sobre muchos temas que también no has conocido a lo mejor de mi vida y también de mi emprendimiento tal vez no sabes pero yo creé un grupo que es el servicio VIP donde personas que quieren aprender de cómo manejar criptomonedas quieren aprender cómo hacer un análisis fundamental o técnico pueden unirse pueden entrar y pueden de gente altamente especializada aprenderlo. Y hasta, inclusive, después, cuando ven que, oye, eso es un valor que me ayuda a entender este mercado, que me ayuda a ganar dinero. También hacer un curso, un curso de un trader profesional, que ha estado miles y miles y miles de horas frente a la pantalla. Sobre todo eso te voy a hablar hoy. También hay algo que te voy a enseñar hoy, y creo que puedes aprender mucho de cómo emprender un negocio. Hoy estoy viendo algo que creo que tiene una gran demanda, pero no existe aquí en América Latina. Y quédate pendiente para ver lo que es porque un emprendedor cuando ve un problema ve una oportunidad y veo aquí una gran oportunidad. ¿Cuál es? Te lo voy a compartir y obviamente te voy a enseñar algunas entradas que yo hago hoy en el trading, en la competencia de trading, quédate pendiente, te va a gustar. Vámonos. Una gran parte de mi trabajo es mi servicio VIP. El servicio VIP nació cuando yo tuve la idea de compartir mis conocimientos, porque si tú sabes algo, si tú sabes cómo puedes vivir bien, cómo tú puedes ganar dinero, generar ingresos todos los días, creo que es muy egoísta si tú no lo compartes con otras personas. Entonces hablé con un amigo y él me propuso de crear un grupo en el cual la gente se pueden unir y pueden conocer. El mundo del trading, el mundo de las criptomonedas, con gente de mucha capacidad, inclusive mucha cap más capacidad que yo, porque pues yo no soy un trader profesional. Yo hago trading y yo sé hacerlo y yo soy profitable, pero no soy un profesional que lo hace hace muchos años. Entonces, yo contacté personas que enseñaron a esta gente todos los días a hacer trading, qué son medias móviles, qué es Fibonacci, qué es un retroceso, qué es un stop loss, qué es el apalancamiento, cómo se calcula se mira el riesgo y todas esas cosas. Y todos los miércoles me conecto con ellos para hablarles un poco de lo que yo veo en el mercado y escuchar lo que ellos están aprendiendo, vean sus progresos. Y hoy, miércoles, me toca. Vamos a entrar ahorita para hablar con ellos. Hola chicos, muy buenos días. Como cada miércoles, ya saben, estamos conectados aquí en el servicio VIP. Y hoy les voy a compartir algo que he visto en los charts, algo que a lo mejor muy poca gente está viendo, la mayoría de las personas lo está ignorando, pero es algo que nos puede dar una idea hacia dónde va Bitcoin y todo el mercado ya en los próximos días, entonces va a ser muy interesante. Siendo honesto, siendo totalmente honesto, hacer trading es aburrido. Es muy aburrido. ¿sí? La gente piensa que tú estás frente a la pantalla y estás apretando los botones y, y la, la emoción y, y, y ya sube y ya ganaste. Un cruce de medias móviles exponenciales. Agregué la 9 y la 21 porque a mí me han funcionado súper bien en el trading de Bitcoin. Sí, porque mueve, el 9 se mueve muy rápido. Tengo una posición ya eh, en preparación. Yo entro solamente cuando se cruzan esas medias móviles. Ten un plan de trading. ¿sí? Respétalo. Uh, no te desesperes. Ahora, por ejemplo, se ve muy bonito y me da ganas de entrar. Aquí me dio ganas de entrar, pero ¿sabes qué? No entré. ¿Sabes por qué? Porque aquí estamos ya sobre comprados. Te explico rapidito. Aquí yo uso el, el chat de 3 minutos, de cinco minutos de 15 minutos para comparar cuando yo veo que se cruza la verde para arriba quiere decir que estamos en un uptrend <coughs> pero lo que también necesito para eso es que el Storcastic se vuelve bullish ay ahora ya entendí oh, no. eso lo voy a hacer en el programa también um, como un, un, un plus vamos a hacer ropa comparte por favor los videos que estamos haciendo ahorita de día a día compártelo en tus redes sociales si tienes facebook twitter vamos todos a hacer un reto vamos a crear un excel donde ponemos una meta cada día y vamos a hacer hacemos un reto y que cada uno consigue 1500 dólares cada día nos conectamos y hacemos operaciones eh, entradas salidas y cada uno consigue 1500 dólares bueno. Eso es muy importante porque, porque, mira, yo quiero agrandar este grupo VIP. Yo quiero llegar a mínimo un millón de personas que yo inspiro de cambiar su vida, ¿sí? de no seguir las reglas que la sociedad, el gobierno, nuestros padres nos están imponiendo, sino que se crean su propio mundo y viven bajo sus propias reglas. el mundo digital se volvió el mundo real, ¿no? Y si tú estás en tu casa y estás conectado y tienes una pantalla gigante y ahí ves 30, 40 personas conectados y todos aportan, todos hablan, pues no es lo mismo si estar físicamente juntos, ¿no? Pero sí, sí está muy mucho mejor que estar solo. ¿Estás de acuerdo? Pónmelo en el chat si crees que es mucho mejor de, de estar solo. Sí, muchas gracias Lucio dice Ronnie, sos una gran inspiración. Muchas gracias. Eso es lo que quiero hacer. Inspirar. Inspirar a millones de personas. Bueno, me desconecto. Muchas gracias. Hablamos más tarde. Cuídense. Bueno, eso fue una sesión muy, muy buena. A mí siempre me gusta conectarme con las personas que me siguen y que confían en mí y que están aprendiendo todos los días sobre qué tú Moneras. Darte una posibilidad de generar ingresos desde casa, desde la playa, desde un parque, desde donde tú quieres estar y simplemente vivir tranquilamente y por eso siempre me gusta conectarme con los chicos y ver sus... ¿Cómo están progresando? ¿Cómo están ya aprendiendo? Me da mucho gusto Quiero averiguar algo en cuanto a la mansión, porque todavía no la tenemos Como tú sabes que en mi canal, principalmente, yo publico videos sobre criptomonedas. Videos que tú puedes usar como punto de partida para hacer tus propias investigaciones y análisis. Entonces, ahora te voy a enseñar cómo yo estoy grabando esos videos, porque primero hago la investigación, después tengo que escribir un guión y ya al final grabo este video antes de que un equipo de editores lo edita, lo deja bien bonito para que tú tengas siempre la mejor calidad. Ahorita voy a empezar. Inteligente, ¿no? Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodriguez. ¿Sabías que el proyecto Monero introdujo la semana pasada una nueva forma de intercambio? El próximo juego es Apple. Con diferentes afinidades, clases y habilidades, la mayor criptomoneda que está centrada en la privacidad. El precio de Monero sube un 20% tras la implementación de Atomic Swap. Cuba reconoce pagos en Bitcoin y criptomonedas en la isla. No olvides de seguirme aquí y en mi canal en YouTube. Hasta la próxima vez, te dice tu amigo Ron. Mira, es que... Mira aquí, mira aquí, esta, esta vela, mira esta vela. ¿Estás viendo? Y yo la entré. Ok, ok, ok, ya está disminuyendo, ya me está disminuyendo, pero tiene fuerza todavía, va a subir otra vez. Aquí estás viendo mi posición de Ethereum con 30 mil dólares. Um, está ganando ahorita esta posición. Está, está en, en ganancias con 4 mil dólares. Ok. Con 4 dólares. Y la de... La entré en 47.500. Salí en eh, 47.935. Y me gané 0.18 Bitcoin. Congratulations, Mr. Krabs. Hello. I like money. Ok, perfecto. ¿Cuánto es aquí? 0.8088 Bitcoin. Ok. Bitcoin 1 8 0 8 8 2 8 BTC ok de acuerdo perfecto cuánto cuesta el bitcoin 47 bueno 48 ok por 48 oh. mil son 868 son 868 dólares y esa posición abrí antes cuando terminé mi llamada con el servicio VIP, de abrí, subimos, estuvimos 10 minutos, regresé y ya me había ganado 868 dólares, para que tú veas que el trading, sí da dinero. Ahora ya no puedo yo entrar aquí a esta operación, ¿por qué? Porque si yo entro ahorita aquí, puede ser que yo entre aquí, baja un poco y pumba para abajo, el mercado va en mi contra. El trading, muy importante que lo sepas y que no te dejes engañar, el trading no trata de, de adivinar el futuro o de saber qué va a pasar en el futuro. El trading trata de hacer un análisis, de ver datos históricos y de calcular riesgos, ¿sí? y lo que tienes que hacer es que tienes que asegurar que pierdas lo menos posible si te equivocas el precio va a subir más pues, yo cómo voy a saber nadie sabe nadie sí pero podemos prepararnos y protegernos para los dos casos prepararnos cuando sube ganamos y protegernos cuando baja pues, perdemos poquito vamos a seguir aquí viendo qué pasa a ver qué hace bitcoin y si hay una nueva entrada vamos a darle frank mira es que yo te digo una cosa yo el trading sabes como yo lo veo yo lo veo como un deporte como boxeo la gente piensa ah, que tú que tú eh, ganas dinero y tú abres una posición y te pagan sí pero quién te paga Quién realmente te está pagando no entienden que el dinero que tú te ganas pierda a otra persona ¿Estás de acuerdo la gente no entiende eso o yo te quito tu dinero o tú me quitas el mío. Entonces es como boxeo. Hazte cuenta, tú y yo vamos a hacer boxeo. ¿Sí? O tú me pegas o yo te pego. Mira, ahora te voy a enseñar cómo yo empecé a hacer trading y lo hago hasta el día de hoy en una manera en que realmente es muy difícil, muy difícil que vayas a perder dinero pero por otro lado puedes ganar muchísimo dinero ¿sí? yo sé que todo el mundo lo no dice eso pero te voy a mostrar mira aquí estás viendo ¿sí? que ahorita se cruzaron esas dos líneas y el precio va para abajo entonces yo abro una posición aquí es un short porque en el mundo del trading puedes ganar si el precio sube o si el precio baja cuando el precio sube abres un long ¿sí? y cuando el precio sube ganas porque estás en un on cuando tú piensas que el precio baja abres un short si ¿sí? eso es básicamente hazte cuenta si yo quiero hacer un short en bitcoin yo pido prestado unos bitcoins un decir yo pido prestado a ti un bitcoin te digo préstame bitcoin yo tomo el bitcoin lo vendo a 50 mil dólares porque pienso el precio va a bajar luego el precio baja a 48 mil dólares como yo lo vendí en 50 tengo 50 mil de los 50 mil dólares tomo 48 compro el bitcoin te lo devuelvo y me quedé con 2 mil dólares eso prácticamente es el la idea del short ¿no? ahorita yo abrí un short porque yo apostaba y dije no sabes qué? ya bitcoin ha subido tanto aquí tiene que bajar ok abrí el short pero obviamente como aquí también regresó ¿sí? estás viendo Regresó un poco y siguió subiendo. Pero no se cruzan esas líneas. Aquí se cruzó. Ok, perfecto. Ahorita yo abrí un long. No muy grande. Es de 10 mil dólares. Y ya estoy ganando 64 dólares. ¿Sí? ¿Y qué hago? Mira, yo abrí este long en 48.559. ¿Sí? Y tengo un stop loss. Es, quiere decir que yo limito mis pérdidas, normalmente abro una posición y digo, no quiero perder más de 10%, pero, y eso es el truco, lo que puedo hacer una vez que entro en ganancias, puedo poner este stop loss en mis ganancias, quiere decir, si el mercado se vuelve en mi contra, y el precio va hacia un lado, que yo no espero, me saca, pero me saca en ganancias, ¿sí? entonces, estás viendo aquí, que yo abrí, esta posición 48 mil uh, ¿sí? actualmente estoy en ganancias pero cuando este cuando este precio regresa a 48 400, es decir en ganancias porque estoy en un short y 48.569 lo abrí me va a sacar en ganancias si ¿sí? hasta actualmente le llevo 75 dólares ganando y aquí tengo mi um, operación de Ethereum actualmente abierto con 30 mil dólares y estoy en ganancias con 4.600 dólares, con 66% en ganancias. Es algo que tú puedes aplicar especialmente cuando empiezas con el trading, ¿sí? El trading es muy importante, que maneja sus riesgos, ¿sí? No es verdad que un buen trader siempre gana, no. Yo hago trading muchos años y yo pierdo. ¿sí? Lo importante es que minimizas tus pérdidas y maximizas tus ganancias. Tú sabes que yo no simplemente soy trader o inversionista en criptomonedas, también youtuber, pero más que nada me considero emprendedor. ¿Un emprendedor qué hace? Un emprendedor mira qué puede él crear para este mundo para mejorar vidas de otras personas. Pues a mí me gustaría también de vez en cuando, como tienen mis amigos como Didi, por ejemplo, que ya has visto aquí en mi canal, alguna ropa que dice Bitcoin, que dice criptomonedas. Y yo creo que muchas, muchas otras personas sienten lo mismo. A mí me gusta demostrarla al mundo. Y yo estoy 100% un cripto que yo no creo en el sistema financiero convencional entonces um, voy hoy a mirar a ver si existe forma de conseguir esta ropa para que yo la puedo tal vez promocionar revender o lo que sea vamos a checar aquí en internet si existe algo aquí en américa latina mira porque aquí no dice precio aquí mira 77 mil bueno, estaba buscando ropa que me puede identificar como fanático al Bitcoin, a las criptomonedas. Pero viste que hay una tienda y ni siquiera abren, ni siquiera dicen precios. Y también el Mercado Libre no me convenció mucho. Esos bastardos me mintieron. Y creo que aquí hay una oportunidad de negocio. Voy a crear una propia marca de ropa. Una marca que tú puedes ponerte... Y identificarte como una persona que confía en la tecnología blockchain voy a hablar a un amigo tengo un amigo en medellín que es productor de ropa y pues obviamente tengo que tener diseños si tú tienes imagínate una idea ponme un comentario hola John Jairo cómo estás yo pienso que la gente que sigue mi canal quieren tener alguna ropa para identificarse como personas que les gustan las criptomonedas y estoy viendo en el internet y hay ofertas malísimas. Entonces, mi idea es: yo quiero crear una propia marca de una. Entonces, vamos a hacerlo así. Yo te hablo el domingo, creo que el domingo o lunes voy a Medellín y nos ponemos de acuerdo y yo te visito una fábrica. Hecho. Perfecto. Muchas gracias. La mayoría de las personas, cuando ven un problema, lo único que saben hacer es quejarse. Pero un emprendedor sabe donde hay un problema hay una oportunidad y eso es lo que voy a hacer yo voy a crear la marca más bonita la ropa más bonita de criptomonedas que cada persona que le gusta las criptomonedas, la tecnología blockchain va a estar orgullosa de ponérsela Vamos a tener también sorteos donde tú te puedes ganar una de esas prendas. Pues lo más importante es que ahorita te suscribes al canal y activas la campana para no perderte la oportunidad de ganarte una de estas prestigiosas prendas de ropa que vamos a producir. Ok, eso fue todo por hoy. Creo que ya entendiste muchísimo más de trading, muchísimo más de criptomonedas. Aquí vas a tener todos los días información, vas a tener todos los días pruebas, si te gustó este capítulo, te pido un gran favor compártelo con tus amigos compártelo en redes sociales, ponlo en algún grupo de Facebook, de Telegram donde tú sabes que hay gente que están interesados en el mundo cripto, blockchain y emprendimiento, mañana te veo en el próximo capítulo de un día de la vida de un trader hasta mañana, chao